Si he llegado a tu vida No es por casualidad, es por necesidad Y hasta aquí me has traído Que quiero estar contigo Sé que estás sorprendida Así yo me sentía al estar frente a ti Me sentía perdido me imagino contigo Aunque tú a mí me has confesado Que por mí no sientes nada Pero que el tiempo puede darnos la oportunidad Pensarás que es mentira Por la forma en que te cuento Como escena ficticia Pero es cierto lo que siento Que no gane tu orgullo Que suceda lo que como un loco No supe ni en qué momento Sé que no es mi momento Pero cuando lo sea no me cansaré de halagarte por linda Porque tú eres distinta Voy a serte sincero Aunque a veces te enojas porque piensas que estoy diciendo mentiras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 Vení en qué momento, Jovemelí, una nueva dinastía, Quique Que alguien te lo explique. Que no te guste yo lo no entiendo. Enamorarte ha sido difícil, pero no imposible. Cuando te No supe ni